¿Recuerdas con Peña Nieto la situación de la libertad de expresión? Hubo despidos de periodistas, cierres de medios de comunicación y hasta asesinatos. Entonces había una enorme guerra por imponer narrativas y existían grandes presupuestos para posicionarlas en los medios de comunicación y con ejércitos de bots. Sin embargo, en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece que las cosas se han transformado, pero ¿cómo ha sido esa transformación? ¿Ha mejorado la libertad de expresión? ¿Ha empeorado? ¿Cómo están los medios? Para ello, hemos entrevistado a Daniela Mendoza, directora de Verificado MX, Alejandro Paez Varela, director de Sin Embargo, y a Francisco Lanís, quien dirige Sopitas.com desde 2006. ¿Qué ha cambiado respecto a 2018 en este sexenio de AMLO? La desinformación la producen ciertos sectores y ciertos grupos con objetivos específicos. Distraer, legitimar, distorsionar. Es que se ha agregado... Es que se ha agregado eh, un ingrediente que a lo mejor no existían otros exenios ¿no? que, es que es el de la descalificación, de la descalificación inmediata, inmediata y el de, el de los seguidores, seguidores o el de aquellos de simpatizantes de la, que la persona que, que está en, en poder, que, que, este, que pues, consideran, cualquier consideran cualquier noticia crítica, noticia etcétera, crítica, como, un ataque, como un ataque. Y entonces se la lanzan esas se redes lanza, a redes, desprestigiarte, atacarte, a... atacarte a... entonces creo que entonces, eso lo que provoca, eso, lo que provoca eh, es un es un dejo de autocensura el periódico de forma le ha podido preguntar tantas veces a un presidente como lo ha podido hacer ahora poner un ejemplo y el ejercicio de de mañaneras pues ha permitido a muchos pregunten al presidente incomoden cada vez que, que él da la palabra entonces yo siento que allí no hay un, pues un maltrato a la prensa todo lo contrario, cualquiera que quiera puede ir ahí, pararse y preguntar ¿no hay dinero? pues sí, no hay dinero es un cambio de paradigma, sí, sí es un cambio de paradigma ¿qué es lo que puede mejorar el profesorador? abandonar la discrecionalidad claro. dejar de repartir a los amigos con Peña, con su calderón es, es, es, es horrible porque es como una arena ¿no? de, de los romanos. Este, subes algo y habrá 20 que, te, que estén a favor, 20 que estén en contra, y luego ya entre ellos se agarran y ya te Y, y es una parte como de tratar de defender eh, a una persona un discurso más allá de los hechos. ¿no? Y creo que eso es, es peligroso. ¿Cuáles son los retos de dirigir un medio de los más leídos en estos tiempos de pandemia? Es una, es una época muy difícil, difícil. Eh, eh, porque, porque partimos, partimos incluso desde el punto en el que se clasifican los medios, ¿no?, de, eres de derecha o eres de izquierda, pues el medio no tendría por pues, qué ser ni de derecha ni de izquierda, el medio tendría sí. que, que, que reportar los hechos, ¿no?, y, y creo que eso es lo más importante, es decir, a ver, ¿cuáles son los hechos?, ¿cuáles son las cifras eh, oficiales?, ¿qué es lo que está ocurriendo?, ¿no?, eh, ¿se está documentando bien?, eh, hay expertos que dicen que no está contrastar con lo que o sea, Creo, creo que esa parte es muy, es muy importante. El resto de la prensa en general. Hay un descrédito, un descreimiento en la prensa en el mundo y eso afecta, por supuesto, también en México. En el caso particular de este país, pues estamos viviendo un momento complicado para la prensa porque una gran parte de la prensa se ha comprado la idea de que tiene que atacar al presidente López Obrador, pues por sus propios eh, intereses. Mm, el gran reto de un medio es mantenerse en el equilibrio ahora que todo el mundo está atacando. Mira, eh, lo que pasa es que, eh, supita, nosotros nunca hemos aceptado pautas gubernamentales, ¿no? Este, uh -huh. eh, entonces, eh, por ejemplo, esta parte de a lo mejor que, que muchos medios han resentido, decir, oye, pues es que eh, recortaron los presupuestos de publicidad oficial, etcétera, etcétera. A nosotros, eh, A nosotros no nos tocó porque, no nos tocó porque una, una como de no, nuestros no, máximas es no aceptamos, no, no aceptamos pautas gubernamentales. ¿no? bien eh, percibes, percibes que, que, que, que la situación la económica situación del país pues, contra se contra acaba contra la reflejando la de alguna u otra forma. Los anunciantes en los consultos, exacto. Pareciera que la moda laboral, que hay dinero obvio, es atacar al presidente el turno, y claro, en realidad es mantenerla vertical y decir, pues aquí no voy a tratar al presidente exactamente como se requiere tratar a este presidente o a cualquier otro presidente, y lo que esté mal decirlo, y lo que esté bien decirlo, lo que sea. Es muy importante poder eh, contrastar la información, poder contrastar las cifras, poder contrastar también pues, de lo que se dice a lo que ocurre, y señalarlo también. Eh, o sea, esta parte de... de por ejemplo, que en la, la mañana hace unos días salió el presidente a decir que no había habido escasez de medicamentos en niños oncológicos, y es... Bueno, los niños que están ahí... Claro. Este, eh, Siguen, ¿no? Siguen son, ahí los padres, ¿no? ¿no? Exacto. Exacto. Exacto. Sí, entonces es, es, es una parte muy cruel, porque al final del día pareciera que lo, lo único que, que se busca es defender una popularidad y no el bienestar de, de las personas. Ahora, si cualquier cosa se dice bien de los pesos es castigado por el la prensa. caso, sin embargo, muy particular. Fuimos minoría con Enrique Peña Nieto. Todo el mundo la lavaba, menos sin embargo, y ahora somos minoría porque nos estamos tratando de mantener en el centro. Entonces, claro. qué bueno, porque eso me da noticia de que sin embargo está bien. Entonces creo que Entonces, esa transformación que y esa evolución, evolución del ecosistema, del ecosistema también, también te exige adaptarte constantemente eh, a, a, a los nuevos a hábitos, los de, hábitos. De, de, de consumo de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en, en, en Supitas, eh, yo durante mucho sí. tiempo decía, pues, TikTok, o sea, está duro, ¿no? O sea, ya un güey pelón de 40 años como yo en TikTok, decía, pues, ¿cómo voy a estar en TikTok? Este, pues, hoy tienes que preocuparte por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, eh, TikTok, sí. ¿no? Entonces, como tienes pues, que, si claro. si viernes, se vuelve mucho más retador, ¿no? Y... Eh, eh, eh, eh, más difícil y al mismo tiempo eh, requieres de más recursos, requieres a lo mejor un equipo más grande, etcétera, etcétera, pero los ingresos siguen siendo los mismos o se, o se, o se aprietan, tampoco. entonces es, es retador, no deja de ser, no deja de ser eh, difícil. Como ven, les hemos mostrado un panorama de cómo están las fake news, la libertad de expresión y la situación de los medios en México en estos tiempos de pandemia y de la Cuarta Transformación. ¿La tendrán fácil algún día los comunicadores en este país? Gracias por acompañarnos.